Así que hemos eh, lanzado este reloj, que es el reloj Durkal, que es un, un reloj tipo, tipo deporte. Es un, un reloj pequeñito, sin, sin nada de cero estridente, que se lo compras a tus padres. Ellos lo llevan puesto como un reloj normal y corriente, les da la hora esto pues, lo pide la gente da la hora ¿verdad? sí da la hora y, y, y tiene un micro y un altavoz vale entonces tú los puedes tú desde tu móvil sabes dónde se encuentra en todo momento la persona que lo lleva puesto tanto en exteriores como, como, como en interiores te de, puedes ver en el mapa te avisa cuando entra y cuando sale de las zonas que tú has marcado te da las constantes vitales tales como el oxígeno en sangre las pulsaciones uh -huh. eh, la presión arterial Puedes ver los pasos que ha realizado la persona. Además, puedes ver históricos para tener un tracking de todo lo que ha ido realizando. Y tiene un detector de caídas y un botón del pánico.